¡Viva la vida, menino! Ahora sí podemos grabar un video. Hola, chicos. ¿Cómo están? Al fin podemos grabar un video. Una grabación de 28 minutos tostilada a la basura por culpa de que no se me escucha y a Héctor tampoco. Saluda, a Héctor, sí. que ni te dije, ni dije quién eras. Hola, Héctor. ¿Quién sos vos, flaco? Yo soy nadie. ¿Quién sos vos, mamarracho? Yeah. No, mira, mira el Roblox, me llamo Ultra Pro, ¿no entendes? Ja, ultra ultra Pro. Esta, esta, la, la P, digo la La R no estaba. Lo que pasaba ahí es que ahí iba una P, ultra P. Oh. Bueno, ahora sí. Eh, empezó la partida y vamos bueno, a jugar Primero Net nos Wars. vamos a chetar. Eh, Después hacen una pelea. Voy a traducir lo que acabo de decir, Héctor, porque él <risa> es venezolano y habla de una manera rara. Él dice que no, primero vamos a, a manejar ¿Petamos? nuestra armadura, vamos a incrementar nuestro poder. ¿eh? Y luego vamos a pelear. Oye, vos también decís que nos chetamos, entonces decís que nos chetamos. Sí, pero eso es un idioma que no todo el mundo conoce. Cállate la boca y empieza la partida. Si, no, si este... nosotros lo conocemos. Empieza todo el mundo la lo conoce, partida. Porque estamos famosos. Somos famosos ahora. Empieza la partida, bien, ya lo empezó. Otra cosa que quería decir es que Héctor eh, es un compañero mío que viene de Venezuela, yo vengo de Uruguay. Ese vino para acá para Uruguay se va a ir pronto Uruguay también ¿no? ¿a dónde era que te ibas? No me voy a Malvin. A Malvin, se va a Malvin también y todo, y todo. Pero igualmente seguiremos subiendo videos juntos porque claro ¿Eh? Eh, los estamos haciendo a distancia ahora porque no le distancia distancia él esté en Malvin es lo mismo. Sí que. Yo estoy acá en mi cama. ¿Cómo? <risa> Ay no. No no hables de Luan, estamos en un video. No hables de Luan, Luan es un tonto. Al Luan nadie lo conoce. hermano. No, pobre Luan, solo es un poquito tonto. Un solo tiene dos, no gente, tiene dos neuronas. Eh, Para la gente, Luan es un inútil de No, Luan es una mierda no, también. Sea, no. Pero él, como nadie lo conoce, él. ¿para qué vas a hablar de él? O sea, no tiene sentido, Héctor. Para que lo conozcan. Pero nadie así lo conoce. Y si famoso por su, ton, por su tontez. <ríe> y se va a hacer más famoso que vos. Creo que con, con él nunca haré un video en mi vida, ¿eh? Luego capaz que hago videos hasta de Fortnite, no sé. No podemos ah, romper no la cama Fortnite. del otro. Sí, está, pero no dije que lo jugaría contigo. Pam, pam, pero pam, pam, pam. No, que. Okay. Pobre Héctor. Yo no dije me que la ve con contigo. <risas> ¿Cómo? Héctor, pará de hacer referencias raras. Para. aguanta. Me dijo para ir para su cama. Creo que solo grabaremos esta partida y dos... y algo más. No sé. Al menos ya no tendré errores de... Casi me caigo. Errores de grabación. Al menos. Ah, bueno, si sí, tienes un error porque casi te caes. Y como sos un pro no podés. ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Me monté en el pájaro! ¡No! ¿No? no Pero para de hacer esas cosas, Héctor. Tengo que grabar no, un video no. bien. <risa> Ta, no rompas ninguna cama. Yo ya rompí las que no son nuestras. Para de hacer referencias raras. Por favor. Después tengo que, <risa> que yo censurar todo. Tú te lavas los dientes. Diciendo esas cosas yo luego lo tengo que censurar, ¿ok? Luego es mi trabajo Entonces mejor Entonces mejor, hijo de la recalcadísima vamos a bailar Ay, tengo que censurar eso que dije ahora también amigo Tengo que censurar todo Me encantaría hacer un canal de humor Pero tal, no puedo ¡Ah! ¡Tete! Me cagaste lo Oye, no, esa es mi cama ya sé no. que me importa. <risa> Se murió el tonto. Tengo sus cosas. Tengo sus cosas. No. Sí. Ah, pensé que eras mi compañero. Y no, no soy tu compañero. Vos sos azul y yo soy. ¿Qué color soy? ¿Qué color soy? Pará. Un poco. Ah, no, no. Verde. Ah, no, soy azul. El azul está roto. Bueno, ya tengo armadura de esmeralda gracias a Héctor. Solo tenemos que hacer esto, niños. Y ya tenemos... Me morí por de... mi culpa. Me morí por la mi que... culpa, dice. Me suicidé, se dice Héctor. Me, me quedé morido. Me quedé... ¿Por qué? ¿Vieron para qué lo invité a la grabación? Porque pensé que sería chistoso, pero no, da más cringe que otra cosa. Trampa. Poción de ser chiquito. ¿Quién quiere esa cagada? Yo quiero, yo la quiero, yo la quiero. Ah, no, ahora lo o quiero tenés. yo. Ahora lo quiero yo. <ríe> Era re mal. <ríe> si me llego a caer. Sí, tú mate, tú mate, gracias por las 15 esmeraldas. <ríe> Te juro que me voy a meter un palo en el medio de los... Gracias, fue las 15 esmeraldas. No, no, no tenía que rico. Yo no tenía 15. Yo no tenía 15. Bueno. Me dice 15 esmeraldas y... y 5 diamantes. ¿No? no, los diamantes eran míos. Eso sí, hijo de tu mamá. A ver que acaba la piña. Anda de la armadura de diamantes antes de que te asesine. No, no, no, no, Mauri, no. No, no, no, ah. no. El... Eh, igualmente, aunque tengas mil millones de veradas vas a perder igualmente. Sí, Tú lo sé, igual. a perder contra mí. Es jugado, sí, sé. Han jugado ellos dos versus, versus... Versus... conmigo, a Skywards y han perdido. Incluso cuando, una vez Héctor tenía armadura de diamante, yo de hierro, Timoteo de hierro también, y perdieron. Ah. Sí, porque somos malísimos. Yo soy buenísimo, corrección. ¡Ah! Y bueno, también ustedes son malísimos. Es un poco Uf. de los dos. Dice Hattek, B-Vulcan. No sé qué es eso. Ah, es porque abriste un look de block y te hackearon. ¡Esta es mi venganza, ¡Va a su caso! ¡No, pará! ¡A su caso! ¡Venganza! ¡No! Aló, ¡Se cayó! 2 con Se cayó la... tenía Tenía 15 Y te va a dar 4 Sí, pero ahora me puedo comprar La almohada de diamante Y ahora recuperé claro, Todas vale. mis heraldas Le tiré un bazucazo. <ríe> Le tiré un bazucazo. Estoy loco, güey. Estoy loco Soy, la, ma... soy la mamá soy la mamada, güey. Una bazooka, ¿eh? Una bazooka. Yo solo sé que soy la mamada. nada no te vas a comprar una bazooka, ¿no? ¡Me hice gigante! ¡No, qué! ¡Soy gigante! Héctor, ¿qué te dije de esas cosas? Héctor, ¿qué te dije de esas cosas? No, pero estás mi Wow, está grande. ¡No tan solo, solo mira, mi soy gigante y lo tengo bien grande. No. Ay, tengo que censurar cada cosa que dices. Pucha, no se puede calmar un poquito, ¿eh? Listo, listo. Ah. <risa> pero No dijimos que nos íbamos a secar primero Sí, o sea, pero yo no te estoy rompiendo no la cama montando. No te he rompido la cama todavía ahí ese gigante otra vez ¿Cómo? Nah, ahora no puedo salir de mi base nah. Quiquija. <risa> Quiquija. No, yo no puedo salir de mi base Ay, ayuda Ay, No, muere te pibe No puedo salir, ¿cómo quieres que muera? Y no sé, suicídate. ¿Qué te digo? ¿Cómo? Eh, escape. Ah, reiniciar el personaje. ¡Wow! Esto aprendió a reiniciar su personaje. Literal, yo juego ¿Ala? de 2015. en que sí, eh. Dato curioso. Y yo, desde... y yo desde 2000. Desde el año 2000, ¿no? <risa> te metí un cohete en el ojete. Te metí un cohete en el ojete, en serio. <risa> <risa> te maté <risa> No, yo ahora inicié personaje No me mata. Ah bueno, pero me dio una kill igual <risa> Igual me dio la kill Buya Puente Lo voy a arcar con el puente Qué pesado sí. que soy Víctor Santa, no Víctor no, ¿qué? No. Toma Muérete con eso Hala, te vas a morir ahora no. Vas a tener un regalito cuando salgas de tu base. Nah. ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ah, sigo vivo, sigo vivo. ¡Qué pinchula Ay, hice! ¡Ay, gracias por este puente! De nada, güey. Pero toma esto. No sé ni qué canción es. Toma una poción de grande porque te gusta hacerte grande. Sí. Hacerlo muy grande, ¿cómo? Héctor, ¿sabes que me tuve a quedar con los Lucky Morados? Lo... Tengo los Lucky Morados. las son re malos. Los malos. No saben ¡Mira otro bazooka! ¿Qué dijiste de los? Ah, ¿Qué dijiste? Ah, ayuda. <risas> Sale corriendo ni puede escapar de acá. Oh, está cayendo una nuke en tu base ahora. Viste que funcionan estos. ¿Una qué? Una nuke. Eso. Y a mí qué me importa, diga. Te mató. Lo peor es que cada vez que Héctor se muere me dan una, me dan victoria. Abejas. Bueno, ¿a quién le importa? La verdad mí? es que sí. A nadie le importa. No, ¿A mí? Cállate, ecologista. ¡Ah, que hija! jaja! Nada no, te vi ahí. Nada no, te vi lanzando los no, de 4K. ¡No! Pero si no lancé nada. Héctor, deja de decir un salió en un lucky block. ¿Cómo vas a ver tirando algo? Lo vas a ver en la grabación del video. No tiré nada, ¿cómo voy a tirar algo? Dios mío, no, más te vi problemas. tirándolo. ¿Y cómo lo, no, cómo lo tiré? ¿Cómo lo tiré? Con el culo. ¿Cómo va? Sí, lo que dice plumba. Voy a tener que seleccionar que todo encima. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué será? ¿Para qué sirve esta ecuación? Nada, no ahora me hizo chiquita. El... ¡No! Me dio un guapo chiquito. ¡Sí! porque. ¡Hi, guys! ¡Bomba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Mm. Jódete. Ay, no. <ríe> lo tiene. Se lo verá la tabla, has aburrido. Es divertidísimo. Toda la gente, por favor, digan si es divertido esto. Ojalá que caiga otra vez en tu base. No, le están apareciendo más. challenge. Oh, oh, oh. LOL, mira, me tocó un um, bloque, estoy súper fuerte En el color rojo cayó algo Supuestamente Sí, sí los look points Los cuales tengo yo ahora uh -huh. Ah, te ah, acabo de ver No ah, ¿Qué, No, acá? Lo, lo, que Era gigante, era gigante <risa> Es enfermo <tío>. <risa> No No <risa> Era gigante. <risa> a los 15 A los 15 empezamos a jugar eh A los, a los 15 nada, pero es que no me digas chetarme. Y bueno Héctor ya ha pasado mucho tiempo, son malísimos Ven gente ya, Héctor, pero cada me Héctor es pasando. malísimo, no Héctor es malísimo gente, todo el mundo se cuenta que Héctor es malísimo no, nah, pero es que vos no me dejas chetarme. No no no, de no, no, no, no, no, no, no, no, Flota eh, no, no, no, no. Flotapu. Una fusión de lentitud me dieron. <risa> la roca. ¡Uh, tengo otra roca! <risa> a darle a Héctor la roca en la cabeza. <risa> bueno, Héctor. Ya empe deberíamos empezar a romper las camas. ¡Ah! Yeah. Stupid uh. Pero nah, ya rompé la mía yo mismo me la voy a romper <ríe> No seguro estás acá Estás aquí ¿A de TNT Ya me compré una TNT La voy a poner acá para que, ella... para que me rompas la cama ¿Dónde estás? que estás aquí, diamantes, en mi base, no, estás aquí, estás invisible aquí, mira estas en este me ayudarán a, a buscarte, ¿no has muerto? ¡Ah, que si sí, estás en tu base! ¡Ah, yo pensé que no, eh! ¡Oh, lo que tengo! <ríe> ¡Héctor, agárrate los pantalones! No, vení, rompe mi cama ya, ya, ya, ya, rompe mi cama literal, yo voy a por la tuya. No. Jajaja. <risa> Espera, ¿qué? Yo que... voy a por la tuya? ¿Cómo que a por la mía? Uh. Porque este es más grande. Giga. Te voy a pegar un francotirador de acá. No, no, no, no, no, no. no. Es estúpido. Bueno. Es idiota. No pasa esa. nada. ¿Una poción de protección? Bueno. Miren. Miren y aparecen, gente. ¡Uy, ya! Me escapé. Me voy a morir. ¡No! Me morí. ¿Seguro que te, te morí? ¡Por fin! Dice asesinado por el vacío, no por Mauricio. <risa> Hola, Héctor. No traje nada para romperte la cama. Es que solo te la voy a romper tan fácil. Ahora sí, mira. Ahora okay. sí. Pero yo, oye, pero me tenés que dejar que te rompa la tuya. ¿Qué? ¿Por qué? Y después hacemos la pelea. Ay, hay que hacer pelea, claro. Gente, oh, eh, seguramente nadie entendió nada, y yo tampoco. ¡Guau, no! ¡Mira lo que me tocó! Ay, qué suerte. ¿Cómo me bajo esta cosa? Héctor. ¡No! ¡Me explota el globo! Bueno. esto no me rompes la cama todavía! Me la rompiste. No me la rompas, no me la rompas. No me la rompas. Me maté, me maté. Ahora sí. Me maté porque... Porque sí, viste. De... Ahora tengo mis... Mis... Mis cañones. Mis esmeraldas. Y mi todo, güey. Chileno con Chetumare. No. ¡No! ¿Por qué dije eso? Ahora tengo ahora que te vas a... Me la voy a pasar arreglando todo lo que dije en este video. ¿Por qué no empiezas ahora? ¿A qué? ¿Empezar a qué? A acomodar el video. Para que me des tiempo. No, porque todavía no lo dice, o sea, lo estamos grabando, Héctor. Es tonto. Un poquito. Un poquitín. Un poquitín. Tin, tin, un poquitín. Uy. ¡Globos! ¡Lanzas! ¡Me he pasado de lanza, tío! Tomá. O sea, algo me dio esto. Uy, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? No, qué chetadísimo. Yo voy más rápido. Gracias que la a los Lucky Blocks. Yo voy más rápido que la velocidad Prados. de la luz. Yo voy más rápido que la velocidad de la luz. O sea, la gente debe estar pirando como de tan rápido voy. O así sea, que ya te voy a matar. Hola tienda de efectos. Cosos. Tienda de cosas, Tres esmeraldas. Tienda de cosas con las tres esmeraldas. Tienda de cosas sí, así cosos. es como se llama en latam. Así es como lo llaman en latam. Pero no estamos en latam. O oh, sí Cha, chan, chao. Chan, chan <risa> Sabes que estoy en tu base, ¿no? Sí. Ah, no sabía. Y que yo voy a la velocidad de la luz, ¿no? Y que tengo cohetes, ¿no? Buki. Mira, mira, mira, mira, Buki. mira. Chon, chon, chon, chon. No, todavía no empezó. Pero todavía, ¡Ah! todavía, no. todavía, todavía no. Te mato, te mato. Tengo el poder de matarte si quiero ¡Mira la velocidad que voy! Ah, bueno, ya no Se me fue la poción Pero tenía una velocidad increíblemente increíble Te voy a pegar, Héctor Soy súper poderoso Te puedo destruir en un segundo, Héctor ¿Quién te crees que eres, Héctor? Te voy a destruir, eh. Con lo que acabas de hacer es pecado. Te vas a morir. No, es oh, algo chitadísimo me dio. Oye, ¿sabes qué todavía? Para los que no han entendido nada, esa cama me tocó en un blocky block y es una cama falsa para distraer. En realidad, él ya me ha roto la cama Y me puedo morir en cualquier momento ¿Tengo cama? ¿Qué? ¿Sabes que todavía tengo ¿Cómo? cama, no? Eh... Ven, ven, ven No te voy a matar Ven y rompe ¿Sabes que todavía tengo cama? Y puedo respawnear No me voy a matar porque tengo cosas Pero, pero ven y mira Mira, mira, mira ¿Seguro que no me vas a matar? No, no te voy a matar, en serio Mira hey. Mira, rompe, rompe Rompe por acá, por acá, por acá. Yo abrí Mira, todavía tengo cama. Mira, rompe ahí. No. ¿Qué? Jejeje. la da puta. Yo sabía que iba a ser. Te mato. Te mato. Se mató solo. Se mató solo. ¡Pum! Bueno, yo me tengo que ir. Bueno, yo también tengo que terminar este video. ¡Ay, gente! Oiga. Gente, les digo el fin del Zoom. Aquí Héctor se vengó de mí de cuando le hice eso con la cama falsa. Y me quedo con lo del Zoom. ¿Qué dijo? ¿Qué acaba de decir? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué dijo? No entendí nada de lo que dijo. No entendí nada de lo que dijo. Bueno, al menos nos libramos de él. Y ahora nos vemos en Disney. Antes de irme quería recomendar unos canales muy facheros facheritos. Por ejemplo, Bloxy, Craig Danny y Earth the Ground Oficial. En la descripción están sus canales, así que suscríbanse a ellos. Y también de paso a mí, ¿eh? Bueno, ahora sí, nos vemos.